residentes del sector Hermanas Mirabal en esta ciudad de San Francisco de Macorís exigen al ayuntamiento local la construcción de dos reductores de velocidad en esa zona para evitar accidentes. Que, que no lo arreglen en esa calle de, principal. Los policías cortados no lo han puesto, que lo prometieron eh, eh, ayudarlo con eso para evitar el accidente de tránsito. Eso es todo. Bueno, yo lo veo bien porque eso para el mañana. El niño, por ejemplo, que aspira a una profesión para el mañana. Si, por ejemplo, los padres lo aconsejan. Niño, cuando tú vayas a las calles, en ese motor, trata de reducir porque te pueda pasar un accidente. ¿Tú me entiendes? Y eso así, ¿te ves? Ya, y hace como dos, tres meses o cuatro meses que me dieron y no han vuelto a hacer nada. Nosotros necesitamos a esos policías ahí porque han chocado demasiadas personas de por aquí. Sí, sí. Han chocado demasiada personas por aquí. Y ellos vinieron, midieron uno ahí, midieron dos ahí, no han venido más nunca a hacer nada más. Y NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.